conmigo Señor Jesucristo en este momento reconozco que soy producto del pecado de mis padres que soy producto del error y la transgresión de ellos, pero vengo reconociendo en esta oportunidad que me das a Jesucristo como mi salvador como mi Señor, te pido que limpies mi corazón, que limpies mi alma y que me des de tu espíritu que escribas mi nombre en el libro de la vida no me avergonzaré de ti, Señor, porque sé que tú eres la entrada, tú eres el camino hacia el Padre. Gracias, Señor, porque de hoy en adelante prometo poner todo lo que esté de mi parte para servirte y no avergonzarme de ti. Amén. Amén. dices esta oración, Jesucristo ha entrado a tu corazón. Hace 25 años, Señor, me entregué a Jesús. En una carta yo le dije, si deber hacer es diferente a la forma en que yo creo, cambia. Si tú me sacas de esta cárcel, yo te voy a servir. Dos horas después, aunque parezca increíble, por eso yo creo en Dios y en su milagro. Dos horas después, Jesús me abrió las puertas de la cárcel, nomás oí mi nombre que dijeron Miguel Barragán a la reja, <risa> chiva ¿sí? Salí y desde entonces he cumplido mi promesa, con luces con pruebas, con tentaciones. Pero gracias a Dios nunca he vuelto a la droga, al alcohol, a nada de lo que Dios me dice que no haga. ¿sí? He tenido muchos errores, he pecado porque soy pecador y hasta que este cuerpo se muera. Pero sabes una cosa, Jesús me ha ayudado. ¿sí? Se me antojaba la cerveza porque soy un alcohólico, se me antojaba pues, de vez en cuando un toque, se me espero. Nunca caí porque Dios estaba conmigo, me acordaba de mi promesa. Y hoy le hiciste esa promesa a Dios, Él te va a ayudar. No luches con tus propias fuerzas, dice, Señor, ayúdame, estoy tentado a tomarme una cerveza, ayúdame, Él te va a ayudar, te lo aseguro, te lo garantizo, es una garantía. Dios los bendiga a todos, si hay alguien que aceptó, a Jesús levante su mano. Sí, qué bueno, mire, tenemos dos personas más, hermano, tres personas con Sergio, y sí, qué bueno, es lo mejor que hayan hecho, es el mejor trofeo. ¿Sí? sabe una cosa? Nosotros ganamos en esta liga, hemos ganado 27 campeonatos entre torneos especiales, ¿sí? Somos un equipo sí. bien productivo en, en lo que son los campeonatos. Pero ¿sabe una cosa? La, la, lo mejor que hemos hecho es que ya he visto a jóvenes que han venido aquí, a mis que han crecido en Cristo. que es un único ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio si es poder para nuestras vidas? Te pedimos, Dios, que siga sobrando, Señor, en los corazones. Porque Dios, sabemos que tú eres la verdad, la vida, tú eres la respuesta a las preguntas de la juventud, Señor. Gracias porque tú nos llenas de tu presencia y no necesitamos del alcohol, no necesitamos de los cigarros, no necesitamos de las drogas ni de las mujeres ajenas. Lo único que necesitamos... Es de tu presencia, Señor. Gracias por esta tarde, por estos jóvenes que nos a este grupo, Señor, que hoy, Señor, se llevó la victoria en el campo, Señor, pero sobre todo se llevó en su corazón al Rey de las victorias. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor.